Viviendas y decenas de sembradíos sufrieron daños la tarde del miércoles al registrarse fuertes vientos y caída de granizos mientras llovía en distintas localidades del municipio de Villarriba. En el día de ayer pasó un pequeño fenómeno por acá, afectó ocho casas, esta zona destruida totalmente y la zona afectada parcialmente, varios daños en los palos, árboles, pero trabajamos hasta altas horas de la noche y lo pudimos resolver todo con la brigada. Y la Defensa Civil, la Brigada del Ayuntamiento y la Luz todavía no se ha restablecido totalmente, pero están trabajando la Brigada de No. Esto es un dios que hizo mucha brisa ayer y tronó demasiado. Esa casa estaba medio torcida y la brisa se la tumbó. Entonces aquí hay muchas casas que están en enmaletadas. Oye, el síndico ha tratado de ayudarnos, pero que no se le puede hacer todo nada más y solo. Le seña que esto fue gravemente en el escindario. Y nosotros pasamos un susto gravemente, como de dos a tres, hasta hay una cosa así. El gobernador Juan Antigua Javier aseguró en el marco de sus declaraciones que se realizan las gestiones pertinentes para brindar ayuda a las familias afectadas. Bueno, primero lamentando los hechos, la verdad es que vemos algunos, algunos desastres de familias muy pobres. Y por lo tanto la mano amiga del de, de gobierno está presente en esta oportunidad para ver de qué manera nosotros comenzamos a auxiliar las la personas que han sido afectadas. Ya tenemos eh, que en el día de mañana viene la brigada del INDI, que ya vinieron a hacer levantamiento para comenzar a, a levantarle las casas a las personas que sufrieron, a las familias y también a los que... Parcialmente en la casa también tuvieron algunos deterioros. Nosotros, como siempre, eh, eh, pendientes a lo que pueda pasarle a nuestros conciudadanos, a todos los que viven aquí en la provincia de Duarte, para de esa manera buscar la forma de, de cómo estar presente con ellos y ayudarlos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.